en la ruta por la accesibilidad una ruta que empieza aquí en Aruca la primera parada pero continuamos por los 21 municipios bueno yo creo que vamos hasta los 21 municipios verdad en todos en todos vamos a estar. tú vas a estar en todos los municipios 21 21 nos quedan 20 vamos a ver si ya lo saben capacidades diferentes posibilidades infinitas porque todos tenemos a ver y UCP ven para acá posibilidades infinitas Aquí estoy la aguantadora del mar. Entra, entra en la tele, voy. Estamos en directo. Mira, perdona que estaba. ¿Qué tal? Tanto tiempo que no te. Uy, la tele. Vamos <tose> a la soberba. No, Mira, que me da vergüenza, me da la tele. Me da vergüenza la tele. Acabaste de matar callados desde el escenario, Tomás. Estaba muy nervioso. no, no. Pues no. no. no, nada, que eso, que disfrutan de la ruta por la accesibilidad, que es una ruta maravillosa donde aprenderemos. Mmm, de Capacidades diferentes, posibilidades infinitas.